El extraño caso de las toallitas, ese es el lema elegido por la empresa pública de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Costa del Sol, ACOSOL, y la empresa gestora del ciclo del agua hidralia para llevar a cabo la campaña de concienciación contra el vertido de las toallitas húmedas e higiénicas al inodoro que se ha presentado en la sede de ACOSOL. En la presentación han estado presentes Manuel Cardeña, consejero delegado de ACOSOL y Fulgencio Díaz, gerente de Hidralia en la costa del sol occidental manuel cardeña ha destacado que la responsabilidad que tenemos en el ciclo integral del agua hace que se creen sinergias para colaborar y trabajar de forma conjunta y así realizar proyectos como esta campaña que hace hincapié en los daños que el mal uso de las toallitas provoca en las redes de saneamiento con el perjuicio que eso supone para los ciudadanos y el medio ambiente bien, tengo orgullo presentar una iniciativa conjunta con Hidralia, eh, una empresa que aparte de ser pues, nuestros mayores clientes para COSOL, pues, nos unen objetivos comunes como es el, la calidad, mejorar la calidad del agua, ahorrar en costes y en beneficios e pues, intentar que los beneficios se reinvertan en los ciudadanos y principalmente pues, poner en marcha también labores de esta concienciación además de hacer obras conjuntamente que hemos hecho ya bastante eh, conjuntamente. Esta es una campaña que lanzamos para bajo el nombre del extraño caso de las toallitas. Sabéis pues, la mala utilización de tirar residuos a, al VC lo que está provocando en nuestras tuberías, los costes que, que genera, el, la verdad, el, el maltrato al medio ambiente que se produce. Eh, y, la que, y lo que queremos hoy transmitir es que tanto Hidralia como Acosol vamos a trabajar conjuntamente para que esto... ...no pase más para que se reduzca... ...habría que plantearse también la prohibición... ...y esto es una opinión personal... ...de la comercialización de estas eh, toallitas... ...que eh, bajo también la etiqueta de eh, biodegradables ...no son biodegradables y también... ...hay una confusión en la ciudadanía... ...pero yo le digo los datos que... ...que ACOSOL pues han recogido estos... ...estas últimas... Eh, ...estos últimos años en, en... este tipo de elementos de toallitas... ...procedentes de tratamiento y de tamizado, ¿no? ...en la depuradora de Arroyo de la Miel... ...275 toneladas... ...en la de Fungidora ...550 toneladas... ...en la Cala 55... ...en Marbella 800... ...en Estepona 335... ...y en Manilva 85 toneladas... ...o sea que... ...para que, se, que sepáis que esta campaña es... ...muy necesaria... ...que no hay conciencia por parte... ...de los vecinos, de los ciudadanos... ...o que está todavía en fase de, de calado este tema... ...y nosotros tenemos que intentar que, pues que no se produzcan... estas cantidades de toneladas... ...que no se produzcan las averías que conllevan... ...a estas toneladas... ...y que no se produzca pues ese, esa contaminación que se produce... ...después de la saturación de la red de saneamiento... ...a través de esas toallitas... ...todo el mundo tiene que ser consciente de lo que nos jugamos... ...de las especies, del mantenimiento de nuestro hábitat... ...que está, eh, pues, eh, eh, en peligro... ...si no cumplimos y si no somos un océano responsable... ...y esto va a ser, eh, pues, el trabajo que por parte de Acosol Hidralia... ...vamos a llevar con esta campaña... ...que se difundirá en redes sociales... En, en prensa, en televisión, pero lo más importante es que anunciamos que no será la última y que vamos a seguir peleando por este objetivo. Así que, Frugencio, en nombre de la empresa pública de la Costa del Sol, te damos las gracias por la colaboración, por este tema y por mucho más que estamos eh, haciendo, ensamblando esa alianza que estamos haciendo entre Acosol y Italia. Por su parte, el gerente de Hidralia, Fulgencio Díaz, señaló como ejemplo que tan solo en las labores de limpieza de las redes de saneamiento de los municipios de Estepona, Manilva y Marbella, se ha recogido en el último año casi 950 toneladas de residuos. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que, que estar conjuntamente aquí en este proyecto que, que nos une, pues creo que es súper satisfactorio y, y, y... ...y da un poco la dimensión de la importancia que tenemos eh, con, con respecto a este, a este tema. También quiero daros las gracias especialmente a vosotros, a la prensa... ...porque eh, poner eh, este, esta campaña de, de eh, que no utilicemos las toallitas... ...o que no eh, tiremos las toallitas al, al VC. Yo creo que es una labor de todos. Necesitamos vuestra fuerza para, para llegar a, a, a todas las personas, especialmente ahora veremos a los más, a los más jóvenes, a los cuales especialmente va, también va dirigido esta, esta campaña, porque la, la fortaleza de la comunicación es, es fundamental con, con vosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos en este en este momento y a ver si esta campaña pues, de verdad diéramos un pasito con, con la sociedad. Como decía, estamos aquí a Consolidralia como responsables de. ...de los servicios de agua de, de la Costa del Sol... ...y especialmente Hidralia en la responsabilidad que tiene... ...en el ciclo integral en Marbella, en Estepona, en Manilva... ...y como participando en la empresa mixta de, de aguas de Benaví... Eh, ...como decíamos, el objetivo de esta campaña... ...es concienciar a la población de que tirar toallitas... <coughs> ...o cualquier tipo de residuo al, al váter o al inodoro... ...provoca daño a la red de saneamiento... ...y puede inclusive provocar daño al medio ambiente... Eh, tirarlo al, al, est, estos residuos al VC, si hacemos un repaso ya inicialmente puede provocar daño en las propias redes de, de las tuberías de dentro de la casa. De dentro de la casa ya directamente se pueden provocar ahí en voces dentro de, del interior de la vivienda. Si estamos en una comunidad puede provocar en un edificio daño eh, o, o provocar en voces dentro de las arquetas del edificio. Si ya vamos, damos un pasito más y lo recogemos en la calle, pues, voy a decir, al final todas las viviendas con las toallitas o los residuos que se han tirado al UVC, pues nos pueden provocar eh, diferentes atoros o diferentes emboces, que son especialmente lesivos en, en, en momentos de, de lluvia. En los bombeos de aguas residuales, pues al final cuando llega toda esta celulosa, todo este tema, ¿no? eh, puede apelmazarse y provocarnos daño en los bombeos. Y en, y en las depuradoras, pues fíjate, Manolo nos ha dado los datos solamente de de toneladas recogidas en las depuradoras. Ahora yo haré también un breve repaso de, de cuánta agua hemos recogido, cuántos eh, residuos hemos recogido nosotros en, en las redes, en las propias redes de saneamiento. Con lo cual estamos hablando de toneladas y toneladas de residuos que se han tirado, que se han tirado por el por el UVC y que los daños que eso no, nos provoca. Y como decía, todo esto eh, no solamente es cuestión de dinero, sino que también puede llegar a provocar daño daño al medio ambiente y como eh, eh como decía Manolo, no es la primera campaña de comunicación que hacemos conjuntamente y creo que no será la única. Antes hemos hecho campañas como la del mosquito tigre, como la de consumo de agua responsable. No es la primera campaña también que hacemos con respecto al uso de toallitas, eh, eh, tirar las toallitas al UVC o al inodoro, ni será la, la última. Pero especialmente este año hacemos una campaña mucho más dedicada a redes sociales, mucho más dedicada eh, realmente a llegar al, a la persona a los adolescentes a las personas que, que utilizan más redes sociales para seguir incrementando esa labor de concienciación que como decía a través vuestra tenemos que, que dar dos pasitos de concienciación o tres si es posible porque es un tema que nos preocupa nos preocupa muchísimo el uso cada día hay más toallitas más toallitas húmedas que pensamos que son biodegradables pero realmente no lo son y hasta que no podamos manejar este problema los daños que nos está provocando son importantísimo. Eh, como decía también hubo anteriormente una campaña de, de con la asociación de abastecimiento y saneamiento de Andalucía Asa. específicamente con la Asa para, para este tema de las toallitas. Hace un par de semanas me parece que en televisión española hubo un, un programa específico sobre sobre el uso de las toallitas. Es un tema que que nos preocupa nos preocupa un montón. Eh, concretamente eh, pues en los 860 kilómetros de redes de saneamiento que tenemos en marbella hemos recogido más de 530 540 toneladas de residuos además de las que ya comentaba que se han recogido en la depuradora por parte de, de, de agosol en estepona unas 276 mm -hmm. en Manilva no tenemos datos ahora mismo concretos pero estimamos que alrededor de unos 20 o 25 y en benavís unas 13 toneladas o sea que Estamos hablando de una barbaridad de residuos que se tiran a las redes de, de, de saneamiento y esto, pues, eh, además de que es costoso, no, nos, preocupa, nos preocupa muchísimo porque va increciendo y, y los daños también de, de mantenimiento correctivo que provoca, pues económicamente, ya no solamente económicamente son lesivos, sino en el medio ambiente. Y por último, quería hacer una mención a, al tema del de, eh, desarrollo sostenible. Eh, dentro de una semana se cumplirán, pues del, 2000, del 25 de septiembre del 2015 hasta el 2019, cuatro años que 193 países, entre ellos España, se comprometieron con eh, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy esta campaña que lanzamos específicamente… Eh, Trata con seis de esos objetivos, el objetivo número seis con respecto a agua y sanamiento, agua limpia y sanamiento, el 12 de producción y consumo responsable, que concretamente en la meta 12.8 dice que de aquí al 2030 debemos asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Yo creo que es un objetivo, como digo, el objetivo 12 totalmente integrado. Eh, con, con el desarrollo sostenible, con los objetivos que marca la ONU, la Agenda 2030 y finalmente la Alianza. Y yo creo que mejor prueba que hoy que estemos aquí en vuestra casa, Manolo, en Acosol, pues y formalizar esta campaña conjunta pues nos da una enorme responsabilidad de que tenemos un, un problemón delante y que tenemos entre todos que, que empujar a la ciudadanía para, para atajar el tema de, de las toallitas húmedas, toallitas que no son realmente biodegradables. ...muchísimas gracias y a, un cordial salud. Muchas gracias a todos, muchas gracias por ...y quedamos a su entera disposición... ...por pues si tiene algún tipo de duda, algún dato. ¿Os has dicho que no descartáis que prohibir la venta de toallitas? Bueno, yo, yo personalmente en ese tema hay empresas... ...que ponen que son biodegradables en base ...y que luego se demuestra que no son... ...yo creo que, de, que de, hacemos un llamamiento a que haya pues un control... Eh, sobre, ...sobre esas eh, marcas y que se, se acentúe la vigilancia... ...sobre los productores y los comerciantes de estas toallitas... ...para intentar que no se... ...no, no, no, esto, esto lanzamos una reflexión... ...que se debería, es una reflexión... ...ojalá tanto... <risas> Dicho que se produce un daño medioambiental, pero también económico, lo tenéis cuantificado, no sé, en, en ambos casos, lo que ha supuesto, por ejemplo, la recogida de esta... En, dos, en torno a un millón y medio, dos millones de euros. Bueno, económicamente eh, eh, con, como consecuencia directa de, de este tema no, no, no lo tenemos Es decir, evidentemente pues cuando hay un emboce o tal pues van los equipos Y bueno, pues unas veces consiguen desatascar el, el atoro en 10 minu minutos, no En una hora y otras veces pues nos tiramos dos semanas limpiando ese, ese colector y, o, o esa red de acantarillado, ¿no? Es difícil de cuantificar exactamente el derivado de todo esto, pero bueno, yo creo que en, eh, en estos cuatro municipios que, que tenemos la responsabilidad, o que yo tengo la responsabilidad, pues, pues seguramente en Alcantarillado, el mantenimiento de Alcantarillado, se nos van más de 3 millones y medio, entre todos. ¿eh? Ten en cuenta que es no solamente esa avería que se produce cuando hay un colapso en la red debido a esta zona, que ellos son eh, pues la red más municipal y yo la red más comarcal, más de... ...que laza los, eh, los ayuntamientos y por eso las averías son más gordas... ...sino también el tema de que hay que desplazar un equipo... ...con un, dos camiones, que nos ha hecho comprar dos camiones... ...un camión más, modernizarlo... ...desplazar el equipo de personal para en ese punto... ...donde se ha creado el colapso... Re, ...intentar solventarlo, que muchas veces... ...pues se puede hacer y otra cosa hay que... ...y otra vez hay que ejecutar algún tipo de obra rápida... ...para intentar que, que arreglar las, las tuberías ¿no? Esta es anualmente, en un año, sí, sí. también es partidario de controlar la producción de, de toallitas? Yo, yo creo que es una labor que tenemos que hacer, todo, es decir, al final estamos en una sociedad donde tenemos una calidad de vida impresionante, se, la tecnología nos pone eh, cosas delante para que nos mejoran nuestro, nuestro funcionamiento, pero también, evidentemente, hay que ...primero informar a la sociedad y que de verdad haga uso de ello... ...y segundo a nivel legislativo a nivel industrial... ...pues que de verdad al final las toallitas que no son biodegradables... ...pues nos gustaría que poco a poco pues eh, fueran un poco desapareciendo... ...porque realmente son las causantes del problema... ...una toallita que realmente es biodegradable... ...pues al final la vamos a poder manejar... ...pensemos que una toallita no biodegradable puede tardar cerca de 500 años... ...en que la naturaleza, el medio ambiente pueda, pueda resolverlo... ...es decir, yo creo que al final va a ser una labor de todos... ...hoy ya estamos viendo las consecuencias que tiene este, este problema... ...que nos está desbordando y que está, digamos, en algunas sitios, en posiciones muy, muy concretas... Pues, ...pues está utilizando de forma indebida unos, unas redes que no estaban pensadas para, para todo eso... Bueno, pues al final el, el papel higiénico no es ningún problema. Toda la vida lleva usándose, se, se degrada y llega. Pero claro, este, esta celulosa que al final estos hilos y demás, pues se este van eh, provocando colapsos en los bombeos, en todos los sistemas y, y apelmazando De verdad, estamos sacando algunas cuando conseguimos arrastrar todo lo que hay en las redes, estamos sacando a veces hasta 400, 500 kilos arrastrando de dentro de la tubería. Es una, una auténtica barbaridad, ¿no? Una con otra se va juntando. Pero la campaña en sí, ¿en qué se basa la campaña? ¿Es un vídeo que se lanza en las redes sociales? Sí, ahora lo vamos, lo vamos a ver el, el vídeo y al final, pues básicamente está en redes sociales para intentar llegar pues a través de, de, de, de las redes sociales. La idea del objetivo es provocar una reflexión y una conciliación en los usuarios de redes sociales y luego vuelvo a, a, a insistir. Yo creo que. Hay que hacer una reflexión a los que tienen las capacidades legislativas de intentar que, que esto no sucede porque no suceda en origen, ¿no? pues si, si. de alguna manera se controla que la.. Eh, todavía no eh, biodegradable, ...por pues no sé cómo se dicen, o que paulatinamente vayan llegando que son to todas biodegradables, este problema se soluciona del tirón, o sea, este problema es solucionable. Es solucionable, aparte de la concienciación que es la que tenemos que potenciar, pero es solucionable desde el origen. Entonces, eso es lo que, la reflexión que también yo personalmente, y agradezco que Fugencia también se una, pues lanzamos, y que esto puede ser solucionable desde, desde origen, ¿no? Que es lo que, que no tiene que ser de hoy para mañana, pero sí que paulatinamente. volútilamente. ¿Te he volvido? Venga.